Humpty Humpty Dumpty se sentó en la pared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 La enfermera y la vaca, la enfermera. El perro y el ratón El gato, el perro y el ratón se queda solo, el queso se queda solo, ay oh el de río, el queso se queda solo. Johnny Johnny sí papá.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 Mami, dinos que sí ¿Te ayudó? ¿Te ayudó? Estoy mejor. Gracias, mamá. <risa> <risa> A revisarlos. bu bu. ahora no lloran.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 con tu mano en la mía.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 Con pantalones sucios se acostó, se quitó un zapato y el otro no. Piddle, piddle, dumpling, hijo John. Piddle, piddle, dumpling, hijo John, con pantalones sucios se acostó. Le quito un zapato y el otro no. Diddle, diddle, dumpling, hijo John.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 va a comprar una cabra. Si esa cabra no te deja, la mamá te va a comprar.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 caldera poli puso en la caldera a tomar el té la tratas así platos Lola la tratas así platos Lola la tratas así platos a tomar el té Si sí, si sí, deja de esconderse a tomar el té. Mickey encuentra tarta y bollos. Mickey encuentra tarta y bollos. Mickey encuentra tarta y bollos a tomar el té.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 marinero fue al mar, mar, mar, para ver qué podía ver, ver, ver, pero todo lo que pudo ver, ver, ver, fue el fondo de el mar, mar, mar. Tres ratones y los...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 Diez botellas verdes colgando en la pared. Diez botellas verdes colgando en la pared. Si a una botella verde le ocurre caer, abren nueve botellas verdes colgando en la pared. Nueve botellas verdes colgando en la pared. Nueve botellas verdes colgando en la pared.